primera noche de nieve, ¿Sí? pero mira qué lindo son sí. así empieza Candy es una mujer bastante positiva y muy optimista. Y hay días en el año que son bastante especiales para ella. Y el día de hoy es uno de ellos. La mayoría de sus días esperados tienen que ver con la vida. La preparación, el arbolito, las luces, las canciones. Y por más común que te resulte, yo creo que es por la tradición y es como un viaje a la infancia. Hoy es un día muy especial porque Starbucks ya a partir de hoy saca su especial de Eggnog. El eggnog es una bebida que se toma comúnmente en Navidad. Es más o menos parecido a rompope, un estilo de sambayón. Tiene crema, eh, yemas de huevo, es, tiene diferentes estilos, puede hacerlo con alcohol o sin alcohol. Así que desde que se fue a dormir, se fue a dormir con una sonrisa porque estaba esperando el día de hoy. Es todo un evento, ¿eh? Así que vamos a ir a comprar su eggnog porque se lo merece. Vamos a darle una alegría a Brandy. Estoy contenta, estoy contenta. Yeah, that almost Starbucks. Hi there, what can I get me this morning? Do you have the eggnog latte? Yes, we do. Okay, it'll be a tall decaf eggnog latte, please. For sure. And that's everything. No. Thank you. Don't worry. Música Uh. Es el diploma de director técnico para inferiores de fútbol, don Marcelo Javier Azulay. Mirá, Mar don Marcelo. Oh, gracias. También hace un tiempo hicimos este video recibiendo un paquete de Pampa Direct. Así que, si alguno nos quiere mandar algunas cosas ricas, acá te voy a dejar mi dirección paquete de Pampa Direct le mandamos un saludo muy grande Bye. hicimos el primer pedido para ver que para hacer la prueba, a ver si llegaba bien llegó bien, tardó una semana unos 5 días eh... De trabajo y dos días eh, que era el sábado y domingo. Así que bueno llegó a tiempo, estamos en Canadá pedí lo más básico y, y ya vamos a hacer más pedidos pero hicimos este pedido como para ver que llegaba y todo a tiempo Palitos salados, oh. dos alzures cochitos dulces para Brandy que le gustan a la Dix, <risa> <risa> nueve de oro, chocolinas, dulce de batata Paquete de Habana no puede faltar, sí, sí, sí. mixto nos mandaron cosas extra como té, cachamay palitos de la selva que te hacen sentir en casa Las rodesias los bajadores de Susharp llegó el pedido, le agradecemos mucho a la gente de Pampa Direct buenísimo, recomendado right? estamos en Edmonton, Canadá, lejos de Rosario esto es como una caricia al alma para hacernos sentir en casa así que le agradecemos mucho y bueno Vamos a disfrutar, a comer y a seguir viviendo más. Pampa Direct, gracias.